Hoy tenemos un invitado de sesión y es que me encanta siempre tenerlo aquí, pero siempre bueno, hemos tenido que tener tres meses sin poder salir, sin poder entrevistar ni ver a los amigos, a las personas que queremos. Y bueno, qué bien ahora que retomamos todo y hemos invitado a Patricio Moreno, que está siempre invitadísimo, por supuesto, porque nos alegra el día, nos habla de tantas cosas, tiene tanta energía que nos la transmite. Bienvenido Patricio aquí al estudio, otra vez ya vuelta. Otra a vez vuelta a casa, no vuelve a casa. Vuelve, es verdad, porque ¿no? de nosotros casi siempre en Navidad siempre vienes, pero sí. es que esto fue ya un poco después, no nos ha dado tiempo de, de ni no, siquiera no. haber hablado del COVID-19 Nada, qué, qué palo, ¿no? La, el despertar ah. de la conciencia sí, de las cosas buenas ¿cómo de la vida? has estado tú Patricio? ¿Cómo, ¿cómo has hecho para pasar los días? ¿cómo te ha reinventado? cuéntanos cómo, cómo ha sido hay gente que dice que en la casa se aburre y no lo comprendo porque yo desde que empezó esto dije voy a acomodar los armarios y, todo eso, y todavía no lo he hecho porque tengo tantas cosas por hacer que haces tantas cosas de, de, de la casa de arreglar, dibujar, escribir uh, yo, yo soy una persona súper activa y me gusta estar en mi casa y bueno, tú sabes que yo estoy con mi mamá que tiene su enfermedad, estábamos con una cuidadora los tres y bueno, después mi hermana no se podía mover así que he estado yo todo el tiempo y los dos gatos jugando y ahí comiendo y pasándolo bien pero no ha sido fácil, no ha sido fácil, yo creo que para nadie, ¿no? Eh, hay mucha gente que se dedica, bueno, pues a la, más que nada a la cocina, que a lo mejor porque estamos siempre trabajando en la calle. No sí, han abierto muchos canales de cocina, muchas cosas. Yo la verdad es que, me, que, por eso estoy aquí también para contarte qué me pasó, que yo tenía abierto hace seis años un canal en YouTube, siempre metía en entrevistas de estas, de la tele, sí. regional, nacional, de la costa y tal, y promocionaba mi, mi vida, pero nunca pensé en hacer esto, ¿qué pasa? Que la gente estaba en las casas encerrada, te llamaba quería preguntar quería saber cómo él iba a ir a los signos el futuro bla con esto todos asustados como estábamos claro pero tampoco podrían ir a la calle no podían hacer un giro no podían hacer cosas desde la computer porque hay mucha gente que no sabe manejar cuentas de banco ni nada uh -huh. o sea no tenían dinero o no podían pagar entonces digo yo voy a hacer algo yo empecé a pensar voy a hacer algo. pero fue muy allá avanzada la cuarentena y no fue al principio Digo, yo voy a hacer lo de los signos, yo voy a hacer video y los voy a pasar a la gente para tranquilizarla, para que, para que estén bien. Uh -huh. Y así fue que uh -huh. nació esa idea de nuevo canal de YouTube y ahí estoy. Y bueno, y me, me ven de todos lados, han salido entrevistas en otras televisiones nacionales. Bueno, en Holanda me mandaste, ¿no? En Holanda, que, con una amiga que se llama Samantha, se llaman holandizadas. ¿Qué pasa? Que tienen como sucursales de gente, de grupos activos que están en Miami, están en Argentina también, están en Venezuela... Y están en Holanda y también en Bélgica. Y entonces, claro, fueron pasando la voz, aparecía allí. Bueno, fue, estuvo una experiencia muy bonita porque súper divertido. Fue en vivo y nada. Y a raíz de eso, pues seguía haciendo vídeos y seguido hasta ahora, ¿no? Y, y bueno, creo que lo del de, tema de astrología, los signos del zodiaco, sí. eso es un boom, ¿no? Porque todo el mundo Los signos del zodiaco y el amor, ¿no? porque tú sabes que esta cuarentena uh -huh. ha sido como tremenda, había parejas muy solidificadas que se han solidificado más aún y se han agarrado más uno al otro ante la adversidad de lo que estaba pasando y hay otros que uf, se han llevado fatal o no se han soportado y habrá también que habrán salido parejas nuevas por internet, ¿no? porque claro, ha habido tantas horas para estar en internet conectado bueno tú no sabes y lo que a los eso. canales esto de pareja y tal, que habrá sido también ¿sabes que Notre Dame ya lo dijo, que nosotros no íbamos a terminar haciendo el amor con las máquinas? Y es, y es verdad sí, sí. porque todo todas estas videoconferencias y todas estas cosas que estamos pasando era como surrealista tenerlo en aquel entonces no y, y bueno, y me he tenido que adaptar a todo esto, empecé en mi casa, todo casero, como recién le contaba a, a Pepe, tenía que poner una, un caballete con una cinta de regalo de esta <risa> se me movía, justo llamaba a alguien, porque claro, yo tengo un... El, todo todo, ru todo era... rudimentario, todo, vamos a ver. Pero a la gente le encantó y me decían, siga, siga, le llamo desde Costa Rica, le llamo desde uh -huh. este, Nicaragua, le llamo desde Miami, vivo en Miami, uh -huh. pero ahora estoy en San Antonio, Texas, hace poco San Antonio, ¿no? Y, y no veas lo que fue, de, de, de, para mí fue muy gratificante poder ayudar y estar ahí con la gente que es lo que más nos gusta ¿Y cómo están los astros en estos momentos, Patricio? ¿Cómo bueno, ¿cómo los, astros los astros y el amor, tú sabes los signos de fuego como Aries, Leo, Sagitario están pasando por momentos de coyunturales, han tenido como dos o tres opciones para hacer están esperando a alguien del pasado esperando y esperando porque le dieron una oportunidad, le dieron otra, le dieron otra y esa gente no llega. Entonces están como en esa sensación de, de que qué es lo que hago yo, ¿no? Como como como te espero, basta. Yo he pasado y he aprendido de esta cuarentena y he, he avanzado, he madurado. ¿Qué estás haciendo? Que no maduras tú, ¿no? Entonces parece ser que hay unos que han ido más rápido y otros más lento. Pero es, los signos de fuego están así, muy apasionados y demás. Tauro tiene que salir de un triángulo porque tiene algo platónico y a la vez tiene algo real en el presente eh, no quiere decir que le vea a esta persona, la tiene en la mente y no puede olvidarse y como que ha retomado su vida aquí no y está como haciéndolo lo mejor posible pero Tauro es una persona que puede llevar varios frentes, la, la mujer de Tauro más que nada Virgo está muy serio, yo creo que el que más escéptico ha sido en esta eh, COVID-19 en el coronavirus ha sido el más realista el más escéptico limpiando todo, arreglándolo todo, ordenándolo todo, siendo muy higiénico. Yo creo que ha sido el más realista, el que se adelantó a todo esto y dijo, esto va a pasar algún día, así, así, y, y esto dura un mes. Y te decía, no, esto dura tres meses. Porque yo me lo comprobaba con mi hermano, mi hermano me decía, no, esto está agosto, hasta julio, recién vendrá la tercera fase. Y digo, ¿qué? Yo no me lo podía creer y ha sido todo así, ¿no? Así es Virgo, no se adelanta también mucho en la época ha abierto y cerrado negocio Virgo, eh, lo está viendo todo muy crudo, muy cuadriculado, ¿no? No, es que y, Virgo eh, también verdad, sí, es Muy que... duro, y Capricornio también, Capricornio mm, está también. Eh, tratando de arreglar, eh, subsanear esta pequeña cojera que ha tenido por, el, por la crisis del COVID-19 y le están como retomando quizás con menos horas y eso le preocupa un poco. Bueno, sí, tenemos un poco de los astros también. Habéis visto que y Patricia? Que nos queda aire y agua. Un balance de lo y tal, ¿no? Yo que soy escorpio, ¿no? Tú es que si no eres. Eh, Aries. Tú eres Aries, ¿no? Aries. Que son los primeros del zodiaco, ¿no? Sí. Solo... Bueno, te voy a contar una cosa. Capricornio, en mi canal este de YouTube, he recibido 32.800 visitas. Una locura. ¿Es Capricornio? Y escorpio, casi 4.000. Porque los no. escorpianos son los más curiosos. Los escorpianos bueno, son los que van y ven, a ver es qué eso? va a pasar. Son los que están atrapados. Plutón, ¿no? Es, es más misterioso, ¿no? El, sí, tú lo sabes, porque tú también eres brujita, que Escorpio es muy brujito y muy brujita. Tú no puedes mentirle a un Escorpio ni le puedes engañar tampoco, ¿no? Piscis se ha tomado todo como con tranquilidad, se ha quedado en casa, se arrima mucho a los hijos, se preocupa demasiado por los hijos y mm. por los padres. Piscis está como en una situación de salud de mayores y de jóvenes, y eso es lo que peor lleva, ¿no? Piscis eh, Y luego... Eh, tenemos a Cáncer que ha tenido una decepción amorosa Cáncer está esperando Ay, los que Lo ha engañado a Cáncer era como que le mostraron una nube de humo, ¿sabes? se enamoró, era como un estar en un video en un videoclip mm. y de pronto viene el calamar y tira la tinta y lo deja todo negro ¿por qué desapareció mm. así esta persona? no está todo como con un misterio Cáncer está así, saliendo de este misterio y también de una decepción también cuando yo digo traición no tienen que ser amorosas, pueden ser también claro. familiares ¿no? Mm -hmm y Acuario Libre genio. Acuario ha cambiado toda su manera, su sistema de trabajar, su manera de ver la vida Acuario se ha vuelto más práctico sabe perfectamente que le sobran los cinco dedos de esta mano para contar a las personas que realmente le ayudaron y está en una revolución total también cambiando mucho, mucho eh, casas, lugares, laborales haciendo herencias eh, preparando herencias recibiendo herencia. así que Acuario está así, Géminis está también pasando por un mal de amor, es un signo muy positivo, Gemini a mí me encanta Gemini, y Libra porque son los que llevan las comunicaciones, son los que hablan los que manejan uh -huh. esta cosa y están al día de todo lo que pasa si hay más contagios, si se ha detenido si, si está menos, uh -huh. sabe Gemini si es así, y Libra, que te voy a decir de Libra, Libra eh, quizás haya perdido un familiar, no ahora sino antes del COVID-19 ya venía un poco tocadito, todo esto ha hecho de que sea más cerebral también y menos sentimental y quizás aquellos que estén solteros están empezando con alguien ahora, que ya nos podemos ver gracias a lo que tú dijiste antes, la cibernética de las videoconferencias uh -huh. y las llamadas. Claro que sí. Bueno, entonces nuestro cámara que es eh, Leo. Leo. Creo que ella misma además entró ya en agosto, ¿no? En julio. Sí, Leo, en Leo es el signo... Sí, ¿sí? sí, pero Leo, por ejemplo, es el signo que resurge de la nada, no lo, no lo tiran nada abajo es el duro, duro de roer o sea, no es porque sea el león de la selva sino que si él se lo cree y tú te pones detrás de un leo leo va adelante, ¿sabes? y es capaz de superar todas las barreras pero los escollos más difíciles de perseverancia de paciencia inclusive físicamente eh, puede estar muy mal jamás te lo va a decir está siempre Ay. con la sonrisa y está ahí preparado para que trabajar y para salir adelante Leo me gusta en eso es un luchador mal luchador no que tienes en la mano que te voy con la nada mano los colores que... porque tú sabes ah, que yo traigo sí, sí, sí, sí. los signos y los colores y todo eso eh, que empieza ahora la, el verano y entonces yo lo llevo siempre como mi amuleto no porque Ay, Qué hace lindo. muchísimos años con esto en revista Mía eh, ...con el primer artículo fue este que hice hace como 16 años... ...en revistas mías, América y España... ...trabajé casi 14 años... Uh -huh. ...y fue mi primer artículo y siempre me trajo suerte... ...cuando veía una cosa de entrevista me y lo llevo... Lo ...yo, contigo, soy, yo soy muy supersticioso... Pues ...está muy bien... ...bueno y hablado, fíjate, una cosa, una de las preguntas que, que nos hacemos todos... ...estas son el tema de las galas... ...benéficas, sabes que en Marbella es la élite de las galas... ...porque también es una ciudad muy solidaria... ...y viene mucha gente de Madrid de todos lados pensando en las galas... Eh, lucir sus joyas sus vestidos y claro y está contribuyendo también a bueno pues eh, a personas que lo necesitan como está haciendo pues esa fundación que llevas tú aquí en marbella sí. que conocemos de todo por ti porque tú eres el que nos informa siempre que viene aquí al estudio habla hemos ido a la casa también de tu mano a visitarla sí. todas estas cositas y te quería quería aprovechar también el tiempo para preguntarte pues cómo va eh, ...como también pues ha afectado también la pandemia... ...y cuáles son estos planes más recientes de futuro... ...mira, yo tengo esa casa que la tengo que terminar sí o sí... ...ha venido justo casi al momento de casi casi... ...hacer la apertura vino lo del COVID-19... Eh, nosotros íbamos sí a hacer gala la segunda semana de agosto. El hotel, como siempre, la cita será en el Gran Meliá Pepe. Es un um, cóctel elegante, o sea, eh, la ¿Sí? gente va a ir elegante vestida y va a haber, creo, que te puedo adelantar, que va a ser una cena muy especial porque hay sorpresa, show en vivo, es va a ser como ¿Sí? un Cirque de Soleil en vivo eso. Y muy diferente el sistema de la gala porque nos tenemos que adaptar Claro. ...a todas las nuevas ordenanzas... de claro, pero o sea, no, al aire libre, ¿no? Porque sí. son los jardines... En eh, los jardines va a ser... ...y tengo ya casi todo casi todo firmado... ...cuando yo tenga todo firmado... ...porque si no me trae mala suerte... ...te voy a decir Real. los artistas que vienen... ...pero viene talla Internacional... ...viene de Hollywood también, mm -hmm. gente... Y, y va ¿Hay a estar fecha muy. para la gala? La segunda semana de agosto, todavía no la tenemos mm. a la fecha ¿Ya se puede ir reservando? Sí, no al 952-814131 mm -hmm. Todas aquellas que quieran más información y quieran saber más Cómo va a ser eh, la llegada, porque va a ser todo como muy especial Vendrá a Ibarongolia, imagino, ¿no? claro o María Bravo, seguro María, María Bravo y okay, son las inseparables Y son las anfitrionas por... Por, ...por ley, ¿no? María Bravo es una tía luchadora... ...que a pesar de todo esto ha seguido haciendo... ...ha conectado con América... ...hemos hecho recaudaciones a través de online... ...entrevistas, sí. no hemos parado... ...en toda la cuarentena, es, no se da por vencida... ...o sea, se adaptó a todo... ...el equipo de Global GIF... ...hemos trabajado inclusive desde las casas... ...todo con ERTE, sin ERTE... ...o sea, hemos seguido ahí, ¿no? Eh, María Bravo ha seguido con el teléfono al Rojo Vivo... ...una mañana te llama Ricky Martin mañana llama Anastasia pasado llama Maluma y los tiene claro. a todos ahí, ha hecho unas entrevistas en directo con recaudación para, para, para todos los damnificados del COVID-19, ha sido increíble a través de las redes ¿no? María es una tía estupendísima no es que sea mi amiga pero una tía que está al día de todo y que si se cierra una puerta, salta por la ventana y luego viene y te abre la puerta por delante de la casa, ella siempre busca la manera de, de seguir solidarizándose con todo esto y de trabajar ¿no? Es muy importante. Hermana Carmen, bravo, tú sabes cómo son ellos. Sí, es que le gusta escribir ella, ha escrito sí. tanto, ¿no? Que bueno, que luego yo. Carmen ya no también... ha parado desde el ordenador, sí. buscando siempre, trabajando, haciendo notas de prensa, siguiendo en vivo y en presente, buscando sponsors, o sea, hemos todo trabajado desde la casa. Uh -huh. O sea, que hay que seguir, ¿verdad? Porque si no. Hay que, hay que seguir que, y ante... Y ah. me acuerdo que hay muchas personas que lo necesitan, que realmente hay mucha gente no que lo cantidad. ha pasado y que lo va a pasar porque cuando termine el verano. A ver, esto o tú imagínate a ver. nada más que en las hostelerías Que no va a ser todo completo en, la, en los hoteles que tenemos Hay mucha gente de segunda de a bordo O los fijos discontinuos Que no uh -huh. los van a llamar hay mucha gente que necesita, necesita comer, necesita una cesta de comida. Y entonces, ¿qué pasa? Que en situaciones como esta, aquellos que tienen han padecido una enfermedad de hidrocefalia con sus hijos, o que sea, se les pone muy complicado aún más, o mucho más, la cuestión de, de asistir a estas personas que están mal. O sea, si ya me cuesta en la vida normal aparcar con un niño enfermo, bajarlo, subirlo, llevarlo a la terapia, imagínate con el COVID-19... La verdad es que es complicado para todo, a ver que si no hay rebrote, ¿no? Que, sí. que puede verlo. Sí, pero, pero tú bueno, sabes qué que tenemos nosotros que prevenir? aquí hemos estado y seguimos estando en un lugar bendecido. Una alcaldesa maravillosa que tenemos, María Ángeles, que ha limpiado, limpiado, ha insistido en eso, en la limpieza, en las ordenanzas, ha estado ahí, ¿no? Es, ha, sí. Tenemos ese privilegio de tener un alcalde que es médico, ¿no? Ha sido voluntaria en la Costa del Sol como médico de a bordo uh -huh. en, en una situación grave como esta. ¿no? Eh, aparte de ser mi amiga María Ángel, es una bellísima persona que se ha preocupado por todo. Por ¿no? todo. Un... Y bueno, ahora por lo menos nos falta tampoco mascarillas porque están ah, repartiendo por todos sitios aquí las mascarillas. Creo que va a estar en Palacio de quedo, quedo, no, Arabia Saudí. Que Arabia Saudí, las sí. mascarillas. El teniente alcalde aquí ya, ya, ya, ya repartió ayer, creo que fue. Uh -huh. Ayer, ¿no? Y ayer. Hoy están también en Puerto Banús. También está sí. en Las Chapas, en Marbella, ¿no? Y o sea que le están dando, la verdad, muy bien, muy bien. Que no bien. nos ponemos una marca de porque <ríe> no queremos. Porque no queda, vamos. Bueno, nosotros estamos guardando la distancia, ¿eh? Que eso es importante sí. decir guardando las distancias... Por eso la gente... lo. estamos sin Y nosotros nos conocemos y sabemos que tú no tienes nada, ni yo tampoco, pero lo mismo. En todo caso... Y que no sabes, si puedes hacerlo mañana, vamos, que yo ahora por ejemplo, mi analítica es que es negativo, pero... Yo también la tengo hace como siete días y no tengo nada. Claro, o sea, que está... Bueno, otro temita caliente que tenemos que hablar, un tema muy, muy, muy calientito, que es la hoguera, la noche de San Juan, que todos celebramos y que es una fecha que, fíjate que los antiguamente, pues era también una fecha clave para recoger pues hierbas medicinales y sí. con eso se guardaban para todo el año porque era misterioso pero realmente cuando hacían efecto, ¿no? Cuéntanos un poquito de esta noche, noche mágica. La noche de San Juan viene ya de la época de los cristianos y los romanos que eran fiestas paganas. Era eh, era fiesta de Pomana, creo que se llamaba la diosa esa, que era la diosa de las flores y los frutos. ¿Por qué? Porque llega el fin del invierno, una larga noche de invierno. Justo el invierno fue el solsticio del nacimiento del niño de Dios, el solsticio uh -huh. de invierno, y este es San Juan es el solsticio de verano y entonces empieza lo que sería, la, los días se alargan más las noches se acortan y entonces claro, era una fiesta de, de, de, de, de, de gran festejo para los romanos porque hacían unas bacanales una fiesta increíble, bajaban de todos los pueblos se reunían y ahí empezó a, cuando llegan los cristianos empiezan a recordar todas estas cosas tan paganas, tan así y, y, y, y vienen con su San Juan con su noche de San Juan, entonces claro, se mezcla todo, celtas, íberos, eh, ítalos, sí, todos juntos, y de todo esto que sale, de toda esta mezcla una noche muy mágica, que es la noche del 23 al 24, en la medianoche, que se quema todo lo viejo, salimos de la oscuridad vamos hacia la luz, empieza el solsticio de verano, ...y empieza la mejor época del año... ...que es el calor y, y el recoger la cosecha... ...entonces la gente del norte de España... ...por ejemplo los gallegos... ...los gallegos se las cosas... Se ...sale bien el acento... ¿eh? Lo, lo, las, ...las hierbitas, se juntan las hierbas... Co, la, ...hacen las de conservas... ...se conserva mm. comida para el largo eh, invierno... ...que va a venir, se juntan las frutas... ...se hacen salsas de tomate... ...cosas de esas conservas de, mm. de, de... ...de verduras y de frutas... ...antiguamente ¿no? yo recuerdo haber visto en casa... ...en el pueblo, las conservas de tomate como tú has dicho sí, se pelaban. Y, y tenían para todo el año ya, tenían tomate natural todo ¿eh? el año y no compraban uh -huh. los melocotones es que no había, los es que frutos que secos ahora tenemos todo el año de todo pero es que antes no había todo no había de nada de todo. yo no sé si por la eso cosecha? y estábamos menos enfermos que ahora has visto Era todo muy natural todo... sí bueno la cuestión es que también se recogen las hierbas de sanar la manzanilla el romero la menta todas esas cosas para guardar para cuando está mal del estómago para hacer infusiones para hacer este cosas para respiratorias uh -huh o sea, mmm, se hacía se, esa parte mágica y ahora nosotros entramos en la parte mágica que ¿qué es en Italia, por ejemplo, tiran todos los viejos y lo queman hacen una hoguera, queman mm. muebles, queman cosas antiguas, la ropa y demás que no te sirve todo el viejo, venga, a quemarlo todo. a quemarlo y que mm -hmm. se quede detrás nosotros tenemos las hogueras de San Juan, que no sé si este año se harán eh, la, la, hay que escribir en un papel todo lo negativo tirarlo a la hoguera y quemarlo ir a la playa y llevar una fruta o una flor la que sea cualquiera sea y una moneda entonces nos ponemos de espalda al mar tiramos la fruta y pensamos en la salud tiramos en la moneda y no pensamos en tener dinero, pensamos en poder pagar todas las cosas y el cumplir el los mantenernos. pagos, <ríe> el mantenernos, que mantenernos, en mantenernos, por este otro lado y por aquí tiramos la flor y pensamos en el amo, la que no le ah, tenga, pues que lo busque, que lo encuentre, esa noche de San Juan mm -hmm. tan mágica y tan bonita y el que no, por ejemplo, que le venga una persona nueva, que sea positivo, siempre que sea positivo Ay, esperamos que nos golpeen siete o nueve olas, nos lavamos la cara y nos vamos Ahí termina el ritual. Hay gente que junta agua en botellas de plástico. ¿Por qué claro. la junta? Porque yo ya la tengo junta del año pasado. Entonces antes, dos o tres días antes, esa agua de mar te sirve simbólicamente para limpiar toda la casa porque tiene sal. La sal es la purificadora máxima de todo lo negativo. Entonces se limpia toda la casa, se arman los armarios todos los rincones, los ta todo lo que son los tableros, las bibliotecas, todo lo que nos sirva lo vamos limpiando, limpiando y tirando. Dejamos la casa limpia para que a las 12 de la noche, cuando ya sea San Juan, entre con bendición la casa positiva, más si ha habido enfermos, más si hemos tenido encerrados todo el COVID-19. Mm. Limpiar, clarear, limpiar las ventanas, las ventanas son los ojos de la casa, las puertas, todo eso nos trae mucha suerte. Claro que no es como estamos limpiando ahora con lejía, y desinfectando, una si limpieza no, es espiritual, espiritual, ¿no? Espiritual. Eh, si es diferente, pone una vela blanca, mejor. Porque ahora la gente diga, pues yo estoy en mi casa como los chorros del oro, hemos estado toda, toda, toda, todos los tres meses limpiando con lejía para ¿no? mi claro. casa. Si tiene, eh, ¿no? una si tiene una vela blanca, mejor. Y si puede quemar incienso, mejor, y Romero Seco también, y Romero Santo, Romero bueno, quítame lo malo y ponme lo bueno, que son cosas ya de nuestra, y el agua la guardamos y le ponemos 2020, ya sabemos que esa agua fue del 2020, ¿vale? Yo tengo agua desde, no sé qué, desde 2009 creo que tengo agua, y eso nos echa a perder y siempre te viene bien para limpiar para pues limpiar claro, este año no lo había guardado por, machado, por, por el 2000, 2022 ¿no? oye es que no, no este, este año después dice año bisiestro año siniestro y mira la cantidad de personas que además esto del covid personas que han muerto que conocía y tal y digo pues a lo mejor es verdad lo que dice el refrán los refranes de antes eran muy cierto no patricio sí. era como muy no y mucho, los chinos por la... ejemplo no era un año favorecedor el año de la rata el año de la También rata. ¿eh? La verdad, la verdad. Yo soy dragón, soy de cochino. Pero el año de la rata no ha sido bueno. Yo ya lo había predecido a esto. Lo sabía. Sí, o sea, bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo tengo un amigo que de muchos años, que es Fabián Frín, que él tenía la galería de arte. Sí, en China. me acuerdo cuando íbamos a Fabián Frín, que la llevaba a Patricia. Patricia Han, Y íbamos allí a la galería de... Estaba en Puente Romano, ¿no? Era Club. Club. Sí, yo trabajé con él en una época también y, y resulta ser que él Ya cuando, esta última época que yo hablaba con él Me decía, ay, yo a veces pienso que aquí va a pasar algo en China Porque todo el mundo anda con mascarillas, tosen mucho Hay muchas infecciones, ¿verdad? dice, todas cosas pulmonares Dice, y cuando yo salgo de mi casa eh, Dice, veo todo eh, todo como una, una un plato gris encima de la ciudad Como como México, que está también contaminado, mm. que veje la, el Distrito Federal, igual y entonces me decía, aquí va a pasar algo yo siempre siento, y yo nunca me olvido las palabras de este muchacho bueno, muchacho, que ya es un hombre sí, pero y me dice, pues dice que era algo res, y que como dijo tan claro que iba a ser respiratorio no lo sí. ¿No? que nunca pensamos que iba a ser de estas dimensiones ¿no? que nunca sabremos verdaderamente cuánta gente muere en China porque tú sabes ni aquí, ni la que pero en aquí. China menos, si en China no. menos entonces, bueno, salió la noticia que en la Costa del Sol ya pues, salió el último que había ya en UCI, que ya había salido, que no había nadie en la UCI ni nada. Bueno, por, por lo menos parece que, que sí, que vamos mejorando, vamos, sí, con diferencia de sí. todo esto empezó. Pero bueno, esperemos que esto que esté ya limpio ya mismo. de Ya, tarde. no, yo creo que no Y con este solecito ir. que tenemos, con los rayos, uvas, esto, este, sí. ya no lo. Los italianos tuvieron recaída porque los italianos son muy enamorados, tenían que ver las novias, los Ay, novios, gente, y ahí la... se juntaban de noche, parecía que estaban de cuarentena, pero de noche no, <risa> y entonces se han contagiado mucho, <risa> tú sabes, el amor latino. Tú ves, eh, que ahora el amor internauta eh, que va a tener auto todo salido, ha ah, dicho, es amor por, por internet todo, ¿no? Bueno, Patricia, que nos logramos mucho estar aquí. ¿Quieres añadir alguna cosita más que se nos haya quedado ahí en el video? Nada, que, que sepamos aprender de todo esto que ha sucedido, que los valores de la vida son otros, que estamos de paso, que, que cosas muy trilladas que la gente dirá, bueno, eso ya lo sabemos, pero que verdaderamente aprendamos que la vida es de otra manera y que... Esto nos sirva como algo ejemplarizante de que hay otros problemas, hay otras personas que nos necesitan uh -huh. y que nosotros lo verdadero, lo verdadero es la familia, lo verdadero es las personas que tenemos cerca. Si tenemos dinero y bienes no nos sirve de nada como no nos ha servido ni para moverlo ni para gastarlo y que, y que el sentido de la vida es otro, que nuestro paso es efímero, es muy rápido y que lo que tenemos que hacer es sembrar. Para dejarle a los otros que vienen atrás qué mundo le vamos a dejar y hemos hecho mucho destrozo con los animales y con la con el planeta porque lo hemos visto en las redes sociales los siervos acá en Cádiz abajo en el, en el agua los jabalíes saliendo a la calle o sea eh, hemos hecho muchas cosas feas con cuando ellos estaban primeros que nosotros y no hemos respetado la naturaleza y la naturaleza Tarde o temprano, tú sabes cuando la gente construye en esos ríos y hace unos chales preciosos y sí. después viene una real y se lleva a la casa. O sea, la naturaleza va a seguir siempre su naturaleza y su curso, por eso es la naturaleza del claro mundo. sí, ¿no? por supuesto. Mira, los árboles le echan raíces y nosotros echamos basura. exactamente es echando, Patricia, es una pena, pero es así Bueno, pues tenemos que felicitar a los Juanitos y a las Juanitas. A todas a Juan, don, a todos felicitamos, las Juanas ¿no? y a todos los Juanes. A todas las Juanes y las Juanas las felicitamos. Que yo no sé, pero no sé por qué me pasa que la Juana que conozco o el Juan son buena gente. Es verdad. ¿Por qué puede ser eso? A mí me ¿no? pasa igual, yo siempre lo he dicho, digo, el Juan, ¿cómo te ese? llama? Juan. Me, se me llamo Juan pues tú tienes que ser muy buena persona porque ¿Por qué todos los Juanes, Juanes son buenos porque los Juanes son tan buenos yo no sé por qué eso siempre eso me pasa Eso hora que investigarlo investigarlo y no hay lo que cuenta la el, próxima el, vez ¿eh, algún Patricia? día de los nombres de los nombres vamos a investigar esas cosas ya me lo cuentas aquí en el estudio que te esperamos próximamente que ya podemos venir aquí hacer otras entrevistas que me cuentes cosas y ya también pues me vas un poquito ya informando de cómo va la gala la gala sí si yo te cuento como todas las cositas cómo va transcurriendo y ya sabes que es tu casa si quieras yo lo sé. a que eres bienvenido siempre Patricia Moreno bueno, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias a por ti. venir y te espero pronto. Venga, Adiós, gracias, gracias, Elena. Hacemos ahora una pausa, nos vamos a publicidad y enseguida volvemos.